¿El Pacto de Toledo nació para reforzar el sistema público de pensiones? No, el Pacto de Toledo es una comisión formada por partidos, la patronal y los dos sindicatos mayoritarios que pretende hacer pasar sus informes por informes objetivos o inevitables y no es cierto Absolutamente falso que lo que buscaran es el mantenimiento de nuestro sistema público. Lo que buscaron es evitar la confrontación con los pensionistas y con los trabajadores para que podamos pedir mejoras en el mismo. El Pacto de Toledo no sirve, el Pacto de Toledo es una mentira.